Sobre el río Bogotá, está localizado el Hotel del Salto, abierto en 1924 y cerrado en 1990. Algunas personas dicen que este hotel abandonado está embrujado. Lo cierto es que nadie quiere permanecer ahí. Otros dicen que cerró debido a la polución del río. Este hotel solía hospedar a los más representativos personajes de la élite colombiana. Después funcionó como una terminal de ferrocarril, luego como un restaurante y ahora... Gracias al trabajo de arquitectos y amantes de la historia, funciona como un museo. El Salto de Tequendama es una cascada natural de unos 157 metros de altura sobre un abismo rocoso. Este lugar fue el sitio que muchos eligieron para acabar con sus vidas, saltando al vacío. Dicha situación da pie a cientos de historias de fantasmas y almas en pena. Muchos turistas, curiosos y viajeros andantes afirman haber visto espectros rondar aquel hotel. Expertos en el tema y cuidadores del antiguo hotel señalan que es normal que haya eventos sobrenaturales. Ellos cuentan que se escuchan gritos desgarradores y la atmósfera es densa para quienes lo visitan por primera vez. Por lo que ya es de conocimiento popular que las almas de aquellos que decidieron quitarse la vida ahora habitan en ese lugar. Número 2 Iglesia de Santa Felicitas, Argentina Entre las leyendas que caracterizan a la ciudad de Buenos Aires hay historias que hacen referencia a lugares reales sitios que aún hoy podemos conocer como testigos de que esta capital también cuenta con un lado tan fascinante como escalofriante Uno de ellos es la iglesia de Santa Felicitas que se halla en barracas Cuenta la historia que hace mucho tiempo una joven llamada Felicitas Guerrero Sumamente hermosa, tanto que a sus 16 años contrajo matrimonio con un hombre rico, pero que quedaría viuda a los 24. No pasó mucho tiempo antes de que fuera pretendida por Enrico Campo, un sujeto acaudalado pero muy peligroso, con el cual se relacionó sin pensar en las consecuencias. Casi al mismo tiempo, conoció a Samuel Sainz, valiente tipo del que se enamoró perdidamente, correspondiendo a sus sentimientos. Samuel comenzó a frecuentar a Felicitas y a menudo se los podía ver paseando en las cercanías de la iglesia. Sin embargo, ellos ignoraban que acababan de ganarse a un enemigo poderoso, Enrique. Consumido por los celos, no soportaba saber que los amantes se veían a su espalda. Le dolía el rechazo de Felicitas, así que una noche de enero, mientras Felicitas esperaba a Samuel, Enrique apareció con pistola en mano y le disparó dos veces en el pecho, matándola ...a los pies de la iglesia... ...el crimen conmocionó tanto a la población... ...que aún hoy... ...hay quienes aseguran que cada 30 de enero... ...el fantasma de Felicitas... ...llega a deambular por los alrededores de la iglesia... ...se la puede ver lamentándose... ...con el pecho lleno de sangre... ...y andando débilmente por los rincones... ...como si siguiera esperando a su amado... ...no se retira de ahí... ...sino hasta que llega el amanecer... causando escalofríos... ...a quienes tengan la mala suerte... De cruzarse con ella número 3 palacio echeverría chile el palacio echeverría se encuentra ubicado en la ciudad de santiago de chile y fue construido en el año de 1910 es famoso por haberse convertido en uno de los centros más importantes del espiritismo chileno del siglo 20 la señora de la casa inés echeverría más conocida como iris era teosófica y practicaba el culto más popular del siglo XIX el espiritismo pero ella no estaba sola en esto junto a sus amigas se reunían para realizar esas sesiones de espiritismo que según cuentan incluso eran capaces de hacer mover por los corredores enormes pianos mesas de comedor y otros artilugios de gran envergadura sin siquiera tocarlos además de provocar otros terroríficos eventos como llamas que surgían de manera espontánea y que, por cierto, obligaron en numerosas veces a los vecinos llamar a la compañía de bomberos. Estos últimos afirmaban que al revisar cada rincón de la casona no encontraba ninguna señal de fuego, humo, ni mucho menos olor a quemado. En 1993, la hija de Doña Inés Echeverría fue brutalmente asesinada por su marido en el interior de la misma mansión lo que habría dado pie a la serie de eventos paranormales que hasta la fecha continúan ocurriendo. En la actualidad, el palacio es ocupado por una empresa de arquitectura, y tras consultar con vecinos y trabajadores del lugar, reportan que han alertado sobre la presencia de fantasmas, además de cajas que se caen solas y puertas que se cierran. Fenómenos que siempre se acompañan de una inexplicable ráfaga de aire helado, y además todavía alerta de fuego y llaman a los bomberos. Pero al llegar, nuevamente no encuentran rastro de nada. Número 4. Hospital Eugenio Espejo, Ecuador. La capital ecuatoriana y algunas de sus edificaciones más antiguas están llenas de historias sobrenaturales. Cuidadores, moradores del sector y trabajadores de diversas instituciones afirman haber visto y escuchado fantasmas que rondan estos lugares. Uno de los más conocidos y aterradores habita en uno de los edificios más importantes del sector salud, el Hospital Eugenio Espejo, en donde se cuenta la leyenda de una niña fantasma. Se dice que esta ronda por los pasillos, penando después de morir trágicamente en ese lugar. Pero hay un sitio en especial en donde este espectro causa las sensaciones más aterradoras. El ascensor. Se cuenta que cuando alguien hace uso del ascensor, esta niña ya está ahí y pregunta sobre un piso en especial. Cuando uno le responde, esta desaparece a la vista del desafortunado que la vio. Es por eso que le llaman la niña del ascensor. También se dice que por las madrugadas recorre los pasillos buscando a sus papás, a los cuales jamás encontrará, por lo que morará ahí para siempre, mientras el hospital siga en pie. Número 5. Palacio de Lecumberri, México. Se dice que los internos del penal de Lecumberri vivieron el peor de los infiernos y que sus almas aún se encuentran presas en ese frío lugar. Con la intención de crear un centro de readaptación social para delincuentes, en septiembre de 1900, el entonces presidente de México, Porfiro Díaz, abrió las puertas del más moderno penal de Latinoamérica, el Palacio de Lecumberri. En un inicio, esta cárcel se pensó para que fuera habitada por alrededor de 800 reos. Pero con el tiempo y la falta de supervisión, el lugar albergó más de 5.000 procesados, quienes vivieron injusticias y crueles castigos en una de las zonas más temibles del lugar. Incluso se comenta que hubo muertos y que sus almas aún vagan por la penitenciaría. Actualmente el edificio es el Archivo Nacional. Y quien lo visita, da cuenta de que el ambiente es frío, triste y silencioso. Como si los espíritus de aquellos que fallecieron en el lugar se hayan impregnado en las paredes y continuando siendo presos. Pero no solo los espíritus son los que abundan en este sitio. También se ha hablado del charro negro. El fantasma de un antiguo jinete, el cual también se cree, es la representación del diablo. Además de escucharse lamentos y alaridos,